Vamos con la siguiente información. Miren, a veces hay personas que les gusta el sonido ay, y buscarse par de view, par de view, par de view, par de view, pero dañando a otros. Entonces usted no puede querer buscar views en redes sociales. Eh, ay, mira, me, me busqué tanto view. Mira, Genomán. Eh, porque así que lo buscan. Mira a Genomán, en la guagua. Eh, se una, le, qued, se le quedó. Una, no, una guagua, una jipeta que tiene. No. Se le quedó por gasolina. Fu, viene una foto. Fu, view. Para Genomán. Está bien, eso disparate. Pero llega el punto que me ven por ahí. Y Nadie sabe. Mira a Genomán. ¿Eh? En qué, en casa, ven, esto En casa de Fulano, míralo ahí. ahí... El vehículo, míralo ahí donde montó ni saben por qué uno se desmontó ahí. Y ya están haciendo una especulación. Al-Azá se desmonta de su vehículo en una bomba de gasolina. Para pasarse a otra. Para pasarse a otra. Cuando tú te, cuando él se pasa, el arma de él no va a quedar en el otro vehículo, porque él quien tiene el permiso de, de, del arma es él. Entonces, él lo que hizo fue que se desmontó de la... De, de, de la otra guagua para su jipeta. Eh, para su jipeta. Hubo una muchacha que grabó eso y parece que se lo envió a alguien diciéndole, mira, fulano que te gusta. Entonces, cogieron el video... Saludo a C.C., los míos personales, <grosérve McDonald's> Que dijo que, que cualquier cosa podían llamarlo para aclararle. Pero yo creo que no es necesario, C.C. Creo que con esto eh, está más que claro. Eh, las, personas, eh, eh, las personas cogieron el video... Y le pusieron una voz encima neto del video. Y pusieron Di, que... Ahí está la hazá eh, Con problemas con fulano. Ven la arma. Ven el video. Y tengo información... Que... Al-Hazá y CC... Pensaban someterlo a la justicia. El joven vio... Que lo iban a someter. Y tuvo que pedir disculpas en sus redes sociales. Eso le pasa... Por estar buscando sonido, afectando a otro, a lo locos. Así es. No con todo, no con todo se busca sonido. Vamos a escuchar el video original, por favor. Vamos a escuchar el video original, por favor. Antes de leer eso, para que ustedes escuchen la chica. Anita, mira cómo te lo tengo aquí. Mira las jazá, papacito chulo, bello. Muérete, Ana. Muérete. Entonces, pasa. Que fue en chulería, que ella lo hizo. Ella le chulería, lo chulería. vio, el tipo no, no. parece que le gusta. Cuando Entonces, venga para para a ella casa. le escribió al, al muchacho, míralo ahí, la muchacha que verdaderamente grabó el video. Y le dice, soy la chica que publicó el video, pero no no lo hice sí, para perjudicar perjudicarlo. Sí, en yo... este video que me envían en el original, eh, se, le en una amiga. se le envió una amiga, eh, como diciendo, miren, tal, tal cosa. Porque la muchacha que, que en verdad lo publicó, no quería, tú sabes, no lo hizo con esa intención, lo hizo con la intención... Tú sabes, mira, mira que heavy. Mira fulanito que está. Mira por ejemplo, a Neto Flo que cada rato lo graban. Mira Neto Flo que bueno está. Eh, ese Barrigú. Fua, y lo graban. Sí, sí. Entonces hicieron eso para hacerle un daño a la asas Porque son bárbaros. Eh. Es por view. Eh. Buscar la forma de claro, hacer daño. De hacer daño. No, no. así no, miren, miren ahí la prueba. Presentamos el video original. Ahí está donde la dice que es totalmente falso que tuviera una confrontación con alguien en una estación de combustible. Solo cambiaba de vehículo con la persona que estaba delante de mí y procedía a trasladar, a trasladar mis pertenencias al mismo tiempo a, eh, a la misma, perdón. El video es claro, no se ve ninguna situación de discusión con nadie. Solo hablaba con el chofer que conducía el vehículo. Hay que investigar y verificar las cosas antes de hacer una in no veo bien, estoy medio cieguito, In, insinuaciones o afirmaciones dañinas que, se, que no se corresponde con la verdad. Una persona, eh, no, bueno, y luego me, pa, me tapa ese ching ahí y dice, no soy una persona de problema, es lo que creo que dice ahí. Eh, ya que estaba todo esto aclarado, que la gente entienda, eh, que la gente entienda, al azar, no es de ahí, el loco es con su música y todo, sí, pero no, no es ese tipo de problema Y no lo van a dejar pelear tampoco, usted tiene que ser lógico porque un artista no anda solo Claro ¿Me tiene? Un saludo a CC, a nuestro amigo CC que está activo Así mismo, eh, así mismo Vamos a una pausa comercial y cuando retornemos tenemos más de Los Sosobrosos